Agosto del 2021. Estambul, ciudad en Turquía. TikToker cae de un techo de más de 50 metros mientras grababa un video. Tragedia pone en evidencia el peligro que corren muchas personas al tratar de grabar videos riesgosos para sus redes sociales. La joven influencer Kubra Dogan, de 23 años, originaria de la provincia de Mardin, Turquía. Durante una visita a casa de su prima Helen, de 16 años, en Estambul, decidió subir a la azotea del edificio para grabar un video de TikTok. El tío de Kubra, llamado Nevi Dogan, comentó que la familia advirtió a las chicas sobre el riesgo de subir al techo, pues se estaban haciendo trabajos de mantenimiento y el contratista colocó piezas de plástico de mala calidad por las que cualquier persona que las pisara pudo haber caído. Ambas chicas continuaron grabando la vista del atardecer de Estambul desde el techo del edificio habitacional. Sin embargo, algunas partes de la estructura no eran de concreto, sino que estaban cubiertas por paneles de plástico, no se imaginó que el techo del inmueble no resistiría su peso. Y cuando cubra pasó sobre estas, no resistieron su peso, provocando que la influencer cayera por más de 50 metros de altura. Por ello, los familiares ya preparan una demanda en contra del trabajador por la negligencia que derivó en una lamentable pérdida humana.